Y ahora vamos a ver una comparativa en textos bíblicos entre templo y cuerpo. ¿Recordáis cuando estuvimos mostrando también esos vídeos que nos hablaban del de templo de Salomón, la glándula pineal, dónde estaba ubicada, etcétera, etcétera? Varias cosas distintas. Pues en la Biblia se hace una gran comparativa también entre lo que es el templo, un templo, y lo que es un cuerpo. La cabeza es Cristo y ya vimos que es también el lugar santísimo y el cuerpo somos nosotros. Entonces, evidentemente, esto ya nos está llevando a pensar que si la cabeza es donde estaba ese trono asentado, tanto en nosotros como en el cielo, que es el lugar santísimo donde está Dios, el cuerpo, que somos nosotros... Si pensamos en cómo estaba dividido el tabernáculo o el templo, estaba dividido en dos, lugar santo y lugar santísimo. Por tanto, nuestra cabeza tiene que estar unida con Dios como lugar santísimo, pero nuestro cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo. Por tanto, es un lugar santo. Nuestro cuerpo mismo es la representación de un tabernáculo. Lugar Santísimo, cabeza, cuerpo, lugar santo. Vamos a ver más asociaciones. Ahora empezamos con Cristo, la cabeza, nosotros el cuerpo. Primera de Corintios 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos nosotros? Edificio de Dios.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 Y el versículo 27 nos dice, vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Mirad siempre la asociación, ¿eh? Somos cuerpo de Cristo, no importa si somos blancos, si somos negros, si somos de lo que sea, si somos ricos, si somos pobres, somos cuerpo de Cristo. Quizá habría que matizar una, una cosa, y es que cuando tienes el templo, en el templo tienes cabeza y cuerpo... Todo el templo está emulando a Cristo en sí mismo. O sea, no solo la cabeza es Cristo, lo que sí que en relación con el pueblo de Dios, la cabeza es Cristo. Uh -huh. Y el resto somos el cuerpo. ¿no? Sí. Hay un paralelismo, son sí, dos sí. cosas en paralelo. Sí, sí, totalmente. Esto también nos debe enseñar que el cuerpo es uno. Y los miembros, tal como nos dice aquí el apóstol Pablo, pueden ser muy variados ¿Y qué sucede en un cuerpo? ¿Hace la misma función un brazo que una eh, ¿que, un ojo? que un ojo? ¿O hace la misma función un pie eh, que cualquier otra parte del cuerpo? No. Cada cosa tiene su función. Una cosa es importante, la otra también. ¿Esto es... qué lección nos da? Bueno, brutal. Porque, a ver, eh, recuerda que estuvimos hablando de que somos canales, ¿no? ...que nosotros no, no dominamos... ...que nosotros no somos los que tomamos las decisiones... ...¿no? ¿que hablábamos? ...de la vida cotidiana... ...que tenemos que tomar... ...tenemos el único poder que nos da Dios de... ...elegir a quién queremos servir... quién queremos que nos domine... ...ese es el libre albedrío... ¿eh? ...entonces en un cuerpo solo hay un cerebro... ...la mano... ...la mueve el cerebro... ...el pie lo mueve el cerebro... ...si el cerebro, si la cabeza... ...de la iglesia es Cristo... ...¿quién mueve a la iglesia? Cristo. O sea que... ...no vale decir... ...no, no, yo hago esto... ...yo hago lo otro... ...no vale... ...porque si parte de un cuerpo... ...y Satanás... ...imita lo de Dios... ...si no estás actuando... ...porque te manda la cabeza que es Cristo... ...actúas porque te manda la otra cabeza... ...y eso... Creo que da mucho más significado y cuerpo a todo lo que decíamos de las decisiones inconscientes. Sí, sí, y tanto. Es brutal, ¿eh? yo ahora mismo acabo de, de verlo. Son cosas que nos deberían hacer pensar mucho, porque una vez más quien se asiente en el trono de nuestra cabeza va a ser quien va a regir todo el cuerpo. El Todas nuestras ideas, no, es que... nuestros conceptos, decisiones, lo que no. hagamos, todo. Es que ha cogido el cuerpo como muestra para absolutamente todo. Todo. Y era la mejor forma de poder dar una buena lección. Y vale para esto. todas las épocas y para todas las culturas. Siempre. O sea, Siempre. Y ya sabéis que todo esto, si miramos estrictamente lo que sería un cuerpo con distintos miembros, quiere decir que nadie es superior a otro. Se complementan y edifican. Esa es la parte que más debemos recordar. Para que un ojo pueda ver, quizás la mano tiene que acercárselo. Y así, bueno, muchas más cosas. Incluso los dedos de la mano, cada uno tiene una función que puede hacer. Hay unos que son más importantes que otros. Bueno, hacen funciones distintas, pero todos se complementan. Pues nosotros debemos funcionar así, como un cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mirad cómo en un solo texto nos está haciendo una vez más la comparativa entre el templo y dónde habita Dios. Si nosotros nos consideramos pueblo de Dios, ¿qué alianza vamos a tener con los ídolos? ¿Y qué puede ser? Alianza con los ídolos, tener un acuerdo con ellos. Pues todo lo que nos separe de Dios. Cualquier cosa que nos separe de Dios es consagrarnos a Satanás, que son los ídolos. Recordemos que los ídolos de antaño no hacían otra cosa que referencia a los demonios, con distintos nombres. Efesios 1, 22 y 23. «Y sometió todas las cosas bajo sus pies». Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está haciendo referencia a Cristo. Mirad cómo cuando dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, está haciendo la referencia a que Dios le concede el señorío absoluto a Cristo y es cuando lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Por encima de cualquier cosa, Cristo es la cabeza de la Iglesia. Pero atentos, porque a veces, si nos quedamos solo con estos conceptos, podemos decir, ah, bueno, si yo pertenezco a la Iglesia, digamos, adventista, ya, por tanto, ya está, solucionado, ya estoy salvado. ¿Puede ser eso? Porque, no, no, si la cabeza es Cristo de la Iglesia, la Iglesia es dirigida por Cristo y, por tanto, la Iglesia todo lo hará bien. Esos conceptos hay que ir con cuidado también y hay que matizarlos. Porque ya sabéis que no podemos aislar las cosas totalmente y hemos de hacer conexiones con otras materias que también aparecen en la Biblia de lo que acontecería precisamente con el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios no fue rechazado? ¿Y cuántas veces no tuvo que amonestarlo para que volviera a él? Si miramos el Antiguo Testamento, es un continuo de esto. ¿Y en el Nuevo Testamento qué pasó? Pues más de lo mismo. ¿Y qué ha pasado durante toda la historia? Más de lo mismo. ¿Y qué pasa actualmente? Igual. ¿Y qué va a acontecer al final? Pues las profecías son muy claras. Y de eso también deberemos hablar en su momento. Cuando veamos el tema de la apostasía omega, algo que va a acontecer en la Iglesia, que ya no es futuro, que está siendo ya presente desde hace unos años, y que va a ir a más. Todo eso también lo trataremos en su momento. Pero sí que es cierto que Dios, Cristo, es la cabeza de la Iglesia. Y aquí vale la pena matizar que la Iglesia no es un concepto de denominación, de ser un adventista nominal, por decir es una institución. algo. Exacto. No es una institución. Sino que es verdaderamente la gente elegida por Dios para ser su pueblo, que es el remanente. Y si se dice que la iglesia adventista es el remanente, termina viendo el remanente del remanente. Porque una vez más, las cosas van a salirse de sus fueros. Que ya está pasando. Todo eso también lo trataremos en su momento. Sigamos. Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 16, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Participamos de su cuerpo en el bautismo, muerte y resurrección, y la comunión, que es la Santa Cena. Ya sabemos eso de lavarnos los pies unos a otros en signo de humildad y eh, comer el pan sin levadura y el vino sin fermentar, simbología de esa muerte y resurrección de Cristo que sustituyó a la Pascua judía y a la cual el sacrificio de él apuntaba. Todos esos sacrificios de ovejas no hacían otra cosa que conmemorar el momento cuando eso sucediera en la persona de Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios... A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mirad lo que nos está diciendo el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Puede haber divergencia de doctrinas? Y del conocimiento. Por tanto, la doctrina y el conocimiento van juntos. Y es único. O sea, que solo hay un conocimiento válido. No hay dos. Hay uno, no hay tres, hay uno, no hay cuatro conocimientos, no hay cinco, no hay seis, no hay solo uno. Y con esto tiene que quedar claro que es esencial aceptar la verdad entera, entera. Y no lo que no me interesa lo rechazo, por mis ideas preconcebidas, por lo que me están influyendo demás. Y eso requiere humildad, mucha humildad. Sus caminos, su carácter. Todo. Es que si, paramos y deja, si nos paramos y nos quedamos en un, unas ideas básicas de lo que es Jesús y lo que hizo por nosotros, y no vamos más allá, como dice Hebreos, ¿no? Como vamos a buscar el alimento sólido, ese que el mismo Pablo era, de Hebreos, que el mismo Pablo no, no se atrevió a explicarles a los que le lo escuchaban, porque dice: Aún, es, aún estáis, eh, aún sois niños. Un, no veis leche con leches, eh. Pero ese alimento sólido es es el día a día ese alimento sólido es luz y me atrevo a decir nueva luz nueva luz que complementa la antigua y no la niega ¿qué pasó con todos los estadios de la iglesia a lo largo de la historia? Lutero no era el pueblo de Dios Lutero no era la iglesia y era, y era luterano, ¿no? <risa> Nunca mejor dicho, ¿no? Y esa iglesia llega un momento que recibe nueva luz y muchos se quedan allí. Por no seguir en el conocimiento del Hijo de Dios. Pues, ¿qué va a pasar entonces al final? Que vamos a seguir en, en el conocimiento y habrá más. Y vamos a tener que aceptar el que es buen conocimiento y seguir porque si no, nos vamos a quedar ahí otra vez, en otro escalón. Y eso, es muy fácil verlo a todo lo pasado y decir, mira, no, pero si era muy claro, era, era el sábado. Pero ellos no tenían esa luz. Y cuando nos pasa a nosotros, no, no somos capaces de, de asumir que, ostras, vamos a estudiarlo, quizás sea cierto. ¿Eh? O sea que, a todo lo pasado es fácil. Entonces, todo esto nos quiere decir que cuando viene nueva luz hay que examinarla muy bien, porque a veces puede ser verdadera, pero esa luz puede ser falsa. Puede ser falsa. Sí. Por eso hay que buscar ese conocimiento del Hijo de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo...